Then go my way. Gorin no sapons no take you to your gorishness. Derechito Luis, somos cine y en esta ocasión Viajando en el tiempo, viajando al pasado Vamos a encontrarnos en... Bueno, nos encontramos frente a unos alfajores que Así como hicimos un video donde podíamos Conseguir cafecito a 20 pesos En una Argentina totalmente alocada, totalmente Descontrolada, encontramos también alfajores A 20 pesos, sí y... Che, esto no lo grabamos anteriormente, esto no lo Pusimos en otro video atrás, pero bueno Mientras tanto, mientras tanto también te vamos mostrando Cómo nos quedó este hermoso playmat De Mew, de Mew que hicimos Con el playmat oficial de la. La página de Pokémon, porque vos podías bajar directamente. No me acuerdo si era por el aniversario o por el día del niño. O por qué, podías bajar vos mismo. El set, el playmat de Pokémon oficial. Con el Pikachu de fondo. Y vos le podías poner el color que quieras. Le podías poner la imagen que quieras. Porque es oficial. Esta impresión es oficial, señores. Pero bueno, al igual que estos alfajores de 20 pesos. Increíble. Pero encontramos los mismos alfajores que encontrábamos en el colegio. Los Bimar, esos chiquititos. Llenos de merengue, llenos de reposo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice a este azucarado delicioso que se le pone encima de los alfajores bien argentinos? Llenos de dulce de leche, con pocas grasas, con. Pocas grasas para que no engordes, pero sí que tengas energía para empezar el colegio. ¡Ay, Dios! Antes tenías, encima antes le ponían imágenes, imágenes de animalitos en los alfajores, pero ahora ya no se puede. ¿Y ¿Qué, qué tenemos ahora en los colegios? Bueno, pocas veces te dan alfajores, ahora te dan esos turrones que no tienen, que están hechos de arroz. Venga, saludamos a nuestro suficiente de esta ocasión, las galletitas pepas tricolor. Las pepas tricolor del supermercado Carrefour. Las más baratas que deliciosas de la nación. Claro que sí, muchas gracias por el auspicio. Y veamos. Ustedes dirán, no es un alfajor barato, claro que sí, pero, pero, pero, no, no, no, no, no, es un alfajor con todas las letras, delicioso, con una buena tapita, con una buena galletita interna, y por qué 20 pesos, A ver, al momento en que estamos viendo ahora el video, seguramente el precio habrá subido un montón, como unas 5 veces, pero, pero, cuando <risa> conseguimos esto, sí, después, después, después ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata este video de alfajores? Mirá, poquito dulce de leche, claro que sí, tiene poquito, mucha galletita, pero, muy Mucha sabrosura, de verdad. Mucha sabrosura total. Ahora sí, vamos a ver el motivo por el cual hicimos este video. Vamos a ver las cartas del Mundial de Qatar 2022. Las cartas de Qatar 2022 con los diferentes equipos que fueron saliendo en tres tandas. Porque eran más de 400 cartas y en una sola tanda coleccionable no ibas a poder tener. Ahora sí, vamos a ver quiénes nos van a salir. Los jugadores de las últimas fechas. Los jugadores de las semifinales. Los jugadores de las finales. ¿O no? O no van a salir jugadores que comen dulce de leche. O no van a salir jugadores que nunca comieron un postrecito y prefieren esas barras nutritivas que solamente están hechos de arroz inflado. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer a BiMar por seguir vivo. A BiMar por seguir haciendo alfajores. Aquellas fábricas que siguen apostando a alimentos procesados para los colegios. Muchas gracias chicos, muchas gracias a ustedes también. Pero bueno... Pongamos, pongamos en comentarios, viajemos de nuevo al futuro para ver qué cartas nos saldrán, para ver qué cartas pueden salirnos y cuál es tu equipo favorito. ¿Cuál fue el mejor jugador? El mejor jugador de este mundialazo. Acá tenemos los sobresiños, atrás tenés ahí el código QR para saber cómo se juegan, para escanearlo con de todo. Ustedes ven que la cámara a veces no desenfoca completamente y... ¿Qué vemos, vamos abriendo la primera, nos encontramos en la caja donde te encontrabas ahí, esta tanda de cartas, son tres cartas en total, va, son tres cajas en total con sus diferentes sobresignos, que puedes encontrar en los kioscos de todo el país, claro que sí salieron antes que las Adrenaline y las puedes encontrar en todo el país, en toda Argentina, pero qué nos saldrá acá qué equipos no saldrán, ya vemos que tenemos a un uruguayo, tenemos a un uruguayo mediocampista que nació en el 97, Rodrigo Betancourt con un poderoso 80 de agilidad, su puntaje más alto y toda la facha. Vamos por la siguiente que es Jordan Ayu de Ghana. Es un delantero que nació en el 91, nació en el 91 y tiene unos 78 de agilidad, seguido por João Moutinho de Portugal, un mediocampista que nació en el 96 y tiene 83 de agilidad también, bastante potente corriendo. Después nos encontramos a Ambroise Oyongo de Camerún, defensor del 91 y máximo puntaje 85 de ritmo total. A ver qué más... Nos encontramos en el mismo a Dusan. Lo tenemos a Dusan Viajovic de Serbia, delantero del 2000. Ah, re joven. Y tenemos a Filipe Coutinho de Brasil, mediocampista del 92. Bastante cool. Con 91, 91 de ritmo tiene. cuál fue la mejor carta de esta mano? Comentarnos debajo del video. Vamos por la siguiente. Mmm... Como se habrán dado cuenta, el fondo ha cambiado porque el tiempo ha cambiado, porque hemos pasado de una dimensión a otra. A una dimensión donde los alfajores estaban 20 pesos, a una dimensión donde los sobrecitos pueden costar la mitad de lo que valían antes. Y mirá quién nos saldrá en este sobreciño. A ver, nos puede salir de todo. Y tenemos a Oscar Duarte Oscar Duarte con 76 de físico Un puntaje más alto De Costa Rica, defensor que nació en el 89 Seguido por el arquero ¿o ¿no? Mirá, el arquero de Túnez Said. Con unos 65 de colocación Y 75 de reflejo Reflejo es lo que tienen todos los Arqueros ahí al costado, tenés sus puntos. Después tenemos a Ben Jeder de Francia, delantero que nació en el 90 con 95 de agilidad y 93 de disparo. Después nos encontramos otro más del equipo de Francia, que es Ateo Hernández, defensor del 97, con 97 de Ritmo. Vamos a ver si la siguiente carta es del mismo equipo o de otro más. Nos encontramos a Jan Benarek de Polonia, defensor del 96. Lo tenemos ahí con unos 77 puntos de físico máximo. Y de este sobreciño, ¿cuál fue tu favorito? Comentarnos debajo del video. Vamos por el siguiente, vamos a ver qué otros equipos tenemos. Pero sí, ¿dónde estaremos en el próximo en el próximo tramo, en el próximo unboxing, en el próximo video? No lo sabremos, pero cada vez nos acercamos más a la fecha navideña favorita de todos los seguidores de Papá Noel. Y tenemos acá a Marquinhos de Brasil, defensor que nació en el 94 con 90 puntos de ritmo. Seguido por Barisic de Croacia, defensor del 92 con 83 puntos de físico y 83 de ritmo. ¡Epa, epa, epa! Y mira, este este me cayó totalmente bien. Bueno, de Marruecos, el arquero. El arquero con 84 de salto. Un genio total. Lo seguimos durante todo el Mundial. La verdad, nos sorprendió bastante el equipo de Marruecos. Después nos encontramos con Bélgica. A Divoch Origi, delantero con 97 puntos de ritmo también. Me parece que este teníamos su figurinha. Pero bueno, el, de el arquero de Marruecos nos encantó. Pues tenemos a Bélgica. Tenemos a Courtois. A Courtois de Bélgica, que es arquero. Y ahí están los puntos donde... Él ataja los penales y donde a veces se las erra o no las puede atajar Si ves en punto verde es porque siempre ataja en ese punto A ver, este lo tenemos con 84 de ritmo Un, un sobrecito con dos arqueros, bastante copado vamos por el último, el último de esta tanda, a ver si nos sale uno del albiceleste, a ver si nos sale uno de Argentina, y ya estamos ah, claro que sí lo tenemos ahí, lo tenemos a Pablo D'Ibala de Argentina, delantero del 93 con 96 puntos de agilidad papá, y 93 de disparo lo tenemos ahí, un género total con 82 puntos de promedio, seguido por otro de Argentina, lo tenemos a Sequiel Palacios mediocampista del 92 con 77 puntos de agilidad y 72 de defensaje Total, vamos por otra más. Lo tenemos a Nahuel Molina, lo tenemos a Nahuel Molina, defensor del 98, también con 78 puntos de ritmo. Tres cartas de argentinas en el mismo sobre, seguido por lo tenemos a Sadar Armón de Irán, delantero del 95, con 80 puntos de ritmo. Vamos a ver si la última carta de qué equipo es. Lo tenemos a Mason Mount de Inglaterra, delantero del 99, con 82 puntos de ritmo y 87 de agilidad. Un este sobreciño sí que fue totalmente albiceleste, totalmente argentino. Totalmente genialoso Entonces vamos a ver qué Te digo, esta tanda de cartas tiene muy buena selección de jugadores Vamos a ver si conseguimos las siguientes, las anteriores O las otras cajitas Comentanos abajo del video cuáles fueron tus jugadores favoritos Y nos vemos en la próxima ocasión Yéndonos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos Muchas gracias por ser parte de esta familia mercenaria Y recuerden irse siempre derechito al vicio